¿Qué haremos con los animatrónicos? Los conservaremos. Pero, estos animatrónicos son viejos. Mientras funcionen bien, los vamos a conservar. Oh, ya veo. Bien, está todo listo. Sí. ¿Cuál de estos animatrónicos conservaremos? Solo quiero a dos. ¿Cuál es para ser más específico? Puppet Spring Bonnie ¿Qué pasará con Fredbear? Fredbear irá a un lugar donde nadie lo verá, ya que él mordió a un niño en el 1983. Muy bien. Puppet se unirá al show, Spring Bonnie se mantendrá en partes y servicio. Será mejor que nos vayamos, mañana abrirá el restaurante. Bien, por suerte termine antes. Déjame ver si entendí, dices que somos animatrónicos de una pizzería y nos has dado vida. Exactamente. Oh, ya veo. Hola, yo me llamo Chica. Yo me llamo Bonnie. Y yo me llamo Freddy. Hola, yo me llamo Foxy. Muy bien, ahora que se conocen, vámonos a dormir. Me parece bien. Fue un gusto conocerlos. Igualmente, mañana nos vemos. Gracias, por darnos la vida. No hay de qué? vámonos a dormir. Que mañana será un largo día. Eso fue divertido. No pensé que entretener a niños fuera agotador. Pero estuviste genial. Gracias chica. Buenos días a todos. ¿Sabes? Es de noche. Perdón, me confundo con despertar en la noche. Tiene razón. Hola pupet. Hola chicos, ¿cómo estuvo el show? Asombroso, pero fue muy agotador. Es verdad. ¿Qué les parece si tomamos un descanso? Nos merecemos un descanso. Me parece bien. Pupet, tengo una pregunta. ¿Quién es él? Él es... no estoy seguro. Desde que está aquí, no lo he visto. Oh, eso suponía. Es un misterio. No creo que nos vayan a quitar el escenario. ¿Verdad? ¿Pero qué? ¿Quién es él? Oh, 6AM. Es la hora de dormir. Oh, está bien, chicos. Es la hora de dormir. ¿Por qué tenemos que dormir? ¿A qué te refieres? Se supone que somos robots. Nuestra función es entretener a los niños. Y podemos movernos libremente a las 12AM. Ya sabes. Es Solamente sigo el guión que dio el creador que de esta serie. Por ejemplo, tengo que decir, AM. Um... Bueno, tienes un buen punto. Bueno, mañana será un día agotador, supongo. Jefe, los animatrónicos funcionan bien Los podremos seguir usando Bien, mientras todo esté en orden y no pase nada Podemos estar libres de preocupaciones Es mejor, decir adiós a los amados animatrónicos O mejor dicho, decir hasta la vista, baby ¿Quién eres tú? No te he visto nunca por aquí Si no me viste No perteneces a aquí ¿A qué te revir? ¿Dónde está? Nadie toca a mis amigos. Te arrepentirás por eso. Finalmente, todos los animatrónicos están destruidos. Oh. Excepto uno, no importa, estaré en partes y servicios de todos modos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Jefe, no es lo que parece. Está instalado de forma adecuada para los niños, pero parece que la seguridad falla para los animatrónicos. Lástima que te costaron mucho hacer estos animatrónicos. No te preocupes, soy ingeniero. Tengo una idea, tenemos un montón de dinero como parece, el dinero que tenemos todos los días es enorme, con ese dinero te servirá para 5 nuevos animatrónicos. Tenemos 50 mil dólares en total. Puedo construirlos sin problema. Bien y yo contrataré un guardia nocturno para que cuide la pizzería. Te veré mañana. Lo siento chicos, pero es mi trabajo. Ustedes serán los siguientes. Bueno, prometan que se defenderán en caso de amenaza. No recuerdo, si instalo un buen reconocimiento facial en este animatrónico. No lo sé, pero me da un mal presentimiento. ¿Y? ¿Te gusta? Sí, me gustan. Estos animatrónicos son la última tecnología. Tecnología avanzada Recientemente tengo que decir que el sistema de reconocimiento facial nos permitirá reconocer las caras de los criminales Oh, ya veo Buenas Ah, buenas Veo que has llamado a Freddy Fazbear Spiza para un contrato de guardia, ¿cierto? Así es de hecho, bienvenido, ya que has leído el periódico que estamos buscando un nuevo guardia para la pizzería Bear, ya que... ...hay cosas extrañas que están sucediendo en nuestra pizzería. Así que decidimos tener un guardia, así que nos cuenta lo que sucede durante la noche y, por supuesto, ¿cómo puedes saber qué está sucediendo en la noche? Simplemente instalamos cámaras en nuestra pizzería, por lo tanto... Podrá ver en cada lugar lo que está sucediendo en ese lugar. Me parece bien interesante, pero una pregunta. ¿Cuánto pagas después de que termine cada semana? Exactamente 100 dólares por semana. Bien, estaré allí, no te preocupes. Bien, comienzas el lunes a las 12 a.m. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos animatónicos? ¿Qué ha pasado con mis amigos? Aparentemente fueron reemplazados, pero no entiendo por qué. Bueno, de todos modos les daré vida. ¿Mi cabeza? ¿En dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Mi mano está rota? ¿Mi pierna? ¿Qué coño ha pasado? Mi cara. ¿Dónde está mi cara? ¿Y mi brazo? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Qué fue lo que pasó? Alguien verde que estaba listo para destruirnos, te rompió el brazo en la cara con la guitarra. Probé detenerlo con mi pastelito pero no pude detenerlo y me destruyó también. Entonces el ingeniero nos trajo a la sala de partes y servicios. Bueno, al menos todavía estamos vivos. ¿Qué? ¿Por qué no nos ayudaste? Ey. Estaba deshabilitado esperando el show del día siguiente, pero fue inesperado que ustedes fueran atacados. Foxy, debemos ayudarnos mutuamente sin importar las situaciones en las que debemos estar allí. Juntos. Ok. Lo siento. Freddy, ¿cómo vamos a poder abrir la puerta? ¿Qué es esto? Creo que sé lo que es. Sirve para desarmarnos o repararnos y nos puede servir como defensa. Creo que sé lo que es. Ok. Lo comprendo. Pero todavía no estoy seguro de estar listo ya que, no podríamos arreglarnos porque, vamos a arreglarnos porque no hay suficientes recursos. De todas formas, hay que salir de esta habitación y ver qué es lo que está pasando. Te ves como una araña. Sí, lo sé. Que veo que estabas muy caliente. ¿Qué es lo que dices? Hola amigos. Voy a revisar la siguiente parte del edificio. Oh... Está bien. Ten cuidado con las arañas. Mm. haciendo. ¿Has notado que estos sombreritos están flotando? Obviamente lo no he notado. Creo que ya lo he visto. De acuerdo a esto, es un error muy común en el mapa. Estoy chica. ¿Qué está pasando? Hay algunos animatrónicos muy raros en el pasillo. ¿Quiénes son? Realmente no lo sé. ¿Los conoces? Sí ¿Quiénes son? Eran los antiguos animatónicos mucho antes que tú solían entretener a los niños y ofrecían un gran espectáculo pero una noche fueron destruidos por una criatura extraña y los dueños han decidido retirarlos del escenario no entiendo por qué lo hicieron. Ya veo. Puppet. Freddy, ven conmigo. está pasando? ¿Por qué nos echaron? Confía en mí, no tengo ni idea. Pero confía en mí, lo investigaré. Ahora, reúnete con los demás. Espera, son nuestros reemplazos. ¿Qué quieres decir? Digo lo que veo pasar, Puede, cálmate, pero pupet. ¿Sabes que no resolverás nada así? Es verdad. Hay un humano en la pizzería. Todos a sus lugares, rápido. Pensé que este lugar sería un poco grande. ¿quién es ese chico? No lo sé, pero me parece sospechoso, hay un lugar donde la persona podrá estar. Mi base de reconocimiento facial lo convierte en una amenaza, tengo que atraparlo. Quizás. Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Uh, some people still have a somewhat negative impression of the company, uh, that old restaurant. ...was kind of left to rot for quite a while, but uh, I want to reassure you... ...Fastberry Entertainment is committed to family fun and above all, ah, safety. Okay, this does not look they good here, yeah, um... working ...on these new animatronics. Uh, facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? <laughs> but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Hey, we should be paying them to guard you. Uh, now that being said, no new system is without its... kinks. Uh, you're only the second guard to work at that location. Uh, the first guy finished his week, but complained about... conditions. Uh, we switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Um, no! That's mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night, and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. Uh, that restaurant should be the safest place on earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the fire counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, me pregunto cómo puedes respirar. Si eres un robot no tenemos pulmones. Solo un sistema que nos mantiene activos, bueno, como sea. A a so hey, we've given you empty bad Bearhead. Problem solved. You can put it on any time, and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in, will wander back out. Uh, something else worth mentioning is kind of the quartz modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. <laughs> uh, but hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. Uh, you should be golden. Uh, check the lights, put on the Freddy head if you need to. Uh, keep the music box wound up, piece of okay. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Toy chica, ven para acá. Freddy, ¿qué estás haciendo? Estaba pensando en esos impostores que nos robaron el escenario. No sé, prefiero que vayan a atrapar al guardia, a ver si pueden hacerlo. Entiendo, pero no crees que eres. Olvídalo. A todo esto, ¿por qué chica no se despierta? Chica está inconsciente. ¿Inconsciente? Me pregunto por qué. Tengo una idea. Dejemos que los Toy atrapen al guardia, si esta noche no lo consiguen. Nos moveremos, pero nadie se moverá mientras estas dos noches, ¿está claro? Clarísimo. Uh, sería fácil hacer eso, la noche siguiente iré a por ese guardia. Y todos mis amigos estarían orgullosos de mí. Evidentemente el plan no funcionó. Es tiempo para un segundo plan. Bueno, es hora de hacer refuerzos. Tengo la esperanza de que me ayuden. Estoy. Esta es la oficina. Pero, ¿por qué estoy aquí? Chica, ¿qué pasa? He tenido un sueño con esa misteriosa criatura que nos destruyó. Esa vez cuando ustedes fueron destruidos, escuché risas malvadas cerca de mi caja musical. Y desde ahí que no sabía quién fue quien los atacó. ¿Me lo puedes describir? Era un conejo de color verde oscuro. Ah, chica. Dijiste que era un conejo verde oscuro que nos atacó. ¿Te refieres a este animatrónico? Nunca lo he visto. Además, es un traje vacío. Qué extraño, la última vez se pudo mover perfectamente, pero ahora es solo un traje vacío. Tengo un mal presentimiento. Podría ser una especie de enemigo. ¿Qué más viste en el sueño? Vi al guardia nocturno en el traje. Si tienes otro sueño, tienes que decírmelo. Así será. Puedo sentar al lado tuyo. Adelante, siéntate. ¿Por qué me miras así? Ya sabes por qué. Es porque te reemplazamos. Silly. Entonces, ¿puedes repararme? Claro, puedo repararte. Pero primero necesito encontrar algunas partes de tu cuerpo. Oh, está bien. Hey. ¿Por qué te destruyeron? Eso mismo voy a preguntar. El ingeniero me destruyó. ¿Qué? ¿Por qué? Realmente no lo sé. Oh, ya veo. Es el momento de activar a mis nuevos amigos. Hola, mi nombre es Springtrap, soy el señor y quien los construyó a ustedes. Los he construido porque necesito algunos secuaces que me puedan ayudar a cumplir mis planes. ¿Qué planes tiene en mente mi maestro? Perdí mi movilidad en mi traje porque es tan viejo que ya está oxidado y no puedo repararlo. Entonces, mi plan es poner al guardia nocturno en el traje para que me pueda mover nuevamente. Entiendo, mi maestro, ¿qué quiere que hagamos ahora? Vayan a buscar mi traje que está en partes y servicio, aprovechando que no hay nadie en la habitación. Porque todos los animatrónicos están en la zona principal de la pizzería. ¿Qué estás mirando? ¿Puedo usar el dispositivo? Deja de decir tonterías y ve a trabajar. Sí, mi maestro. Vigila que no nos estén mirando. ¿Entonces? ¿Crees que te ves adorable sosteniendo un micrófono con la cara de un Deku, mientras saludas a los niños? ¡No! Nos vemos más mejor que tú. Y no subirás a nuestro escenario. No fue nuestra culpa reemplazarlos. Entiendo que te asustaste con ese endoesqueleto pero... ¿Qué? Es un sueño y los sueños no significan nada, ¿lo sabes? No lo sé, siento que se puede hacer realidad. Tengo un mal presentimiento sobre esa criatura misteriosa. No te preocupes, no va a pasar nada, estoy seguro. Relájate, te relaje, estoy chica, si fuera tú, me asustaría. Simplemente no lo pienses y sé feliz con lo que tenemos aquí Mira, nuevos amigos Por eso me hizo reír Una nueva familia Un nuevo hogar Nuevo con todo Gracias, estoy chica. No hay problema, y podemos ser amigas Claro, ¿por qué no? Oye, ¿estás enojado con nosotros? En realidad no, aunque extraño estar ahí, ¿sabes? Jugar con mi guitarra. Te entiendo. Eras como una estrella de rock con tu guitarra, pero mira, nada dura para siempre. Un día te arreglarán y podrás volver a tocar. Supongo que tienes razón. Bueno, ¿quieres que te enseñe a tocar la guitarra? Podría ser una gran idea, pero puedo verte, porque qué? Gabeo. Pero no te preocupes, no necesitas tocar la guitarra, solo mírame y aprende. Por supuesto. ¿Qué pasa aquí? Ese oso gordo me lastimó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué piensas? Él se subió a nuestro escenario, Freddy. Detente con esta locura. Peleando no se resolverá nada. El reemplazo de ustedes no fue culpa de los toys. Espera, ¿a qué hora llega el guardia nocturno? Todos, a sus lugares. Esto no ha terminado, un tú. ¿Están listos chicos? Bien chicos, todo según mi plan, nadie se mueve por esta noche. Esta noche cogeré al guardia. Uh, hello? Hello? Uh, see, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. Yeah, yeah, uh, thanks. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Uh, those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology. The they was just so ugly, you know? And the smell. Uh, uh, so the company decided to just go in a whole new direction, And make them super kid friendly. Uh, those older ones shouldn't be around. I, love them too, so uh, I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? What? Oh, wait, Foxy. Oh, yeah, Foxy. Uh, <coughs> hey, listen. Uh, that one was always a the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 I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Uh, I don't think it's pretty massive. Before, so, don't forget to use Anyway, I'm sure we'll get a problem. Have you guys, come on, preguntas 1 cogieron al guardia nocturno no porque fred y estaba ahí no sé qué está haciendo en la oficina mira el guardia tiene una máscara por lo que yo sé él te quiere engañar deberías ocupar tu escáner facial de todos modos ¿Por qué no tienes tu pico realmente no lo sé pero siento que puedo asustar al guardia nocturno de esta manera ya veo volveré al escenario nos vemos Puppet, hace un rato me caí y se me fue el pico. Tienes una habilidad. ¿Puedo volver a mi cara normal? Claro, pero esto podría lastimarte un poco. ¡Auch! Mi cabeza. Gracias. ¡Ah! ¡Eh! ¿Por saliste a atrapar al guardia? Teníamos un acuerdo sobre que nadie entre nosotros iría. Mira, no me importa, solo quería divertirme. Bueno, como sea, mañana, todos iremos a atrapar al guardia. ¡Oye! Sí. Bien chicos, es la hora de dormir, porque luego abrirán el restaurante. Tienes razón, tenemos que dormir antes de que uno de los empleados venga y nos vea que estamos ahí Nos vemos mañana. ¿Pero qué? ¿En dónde estoy? ¿Y qué me sucede a mí? ¿Por qué tengo otra apariencia? Oye tú... ¡Aquí estoy! ¿Eh? ¿Yo? Si tú... ¡Sígueme! Espera, ¿podrías decirme tu nombre? Bueno, no me queda de otra que ir. Yo me pregunto quién es ese. ¿Crees que ella estará bien? La verdad no lo sé. Espero que se recupere. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Pero miren quién es. El Oso del Año. Ah, discúlpame si lancé mi micrófono. Se me fue de las manos. Pero no tanto como... Otros. ¿Me escuchaste, oso? Ya cállate de una vez. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo estás molestando? ¿No recuerdas lo que me hizo anoche? Ya déjalo en paz. Sé que hubo una pelea sobre ti, lo reemplazamos a ellos pero hay que darle aire. Creo que tienes razón. Hola Freddy, ¿qué ocurre? Hola papet, ¿puedes ir a partes y servicios? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque algo malo le pasa a chica, está como muerta. ¿Muerta? De acuerdo ya voy. Vamos. Oye, Bonnie, ¿dónde está Freddy? Él fue a decirle a Papet sobre Chica. <risa> Hemos vuelto. Hola. Hola, Papet. ¿Eh? ¿Puedes revisarla? Seguro. Soy Bonnie, puedes vigilar si el guardia viene. De acuerdo. Gracias. ¡Oh dios! ¿Qué ocurre? Chica está en coma, ella no está muerta. Pero, ¿sabes cuándo se despertará? No lo sé. O tal vez ella no despierte. No, no, no puede ser. Ven cálmate. Ella es fuerte, se despertará. Eso es feo Espero que ella se recupere lo más pronto. ¡Ay no! Chicos, el conejo verde desapareció. ¿A qué te refieres con desaparecer? Ay no, no, no. Esto es malo. No importa, después nos encargaremos. Ahora ayúdame a llevar a ella a la sala de mangle. ¿Y quién se ofrece a ser voluntario? Yo lo haré. Eh, hey, ¿crees poder levantar la verdad? Pero obvio. Yo... pues... está re duro. Me gustaría ayudar. Pero solo tienes un brazo, sin ser ofensivo. Tienes razón. ¿Estás demente o qué? ¿Por qué le rompiste su brazo? Yo no hice eso, yo solo. Oh, vaya. Qué casualidad que ocurra esto jeje. Bueno, debo repararla. ¿No? Vaya inútil eres en esto. Supongo que tenemos que llevarla yo y Papet. ¿Quién eres tú y dónde estamos? Sígueme. Ok. Estamos en tu mente. Espera, ¿qué? ¿Y eso? ¿Quién eres tú? Mi nombre es... Chica, date prisa. Yo me pregunto qué es todo eso. Muy bien, prepárense para que el guardia llegue. Bien, ya era hora. Excepto, estoy Freddy porque él tiene que reparar el brazo de chica. Pero, ¿qué? Eso te pasa por creerte el musculoso. Los demás podrán ir a atrapar al guardia. Pero Papet, puedo ir también. Como he dicho, todos excepto tú podrán ir a atrapar al guardia. Ya que tú tienes que reparar el brazo de chica. Ok. Bien. Buena suerte. Viste, dije que no tendría ningún problema. ¿Apareció a uh, Foxy alguna vez en el pasillo? Probablemente no, solo tenía curiosidad. Como había dicho, siempre fue mi favorito. Intentaron a Foxy, ¿sabes? Um, pensaron que en el primero era demasiado aterrador, Así que lo rediseñaron para que fuera más amigable para los niños. Y lo pusieron en Kids Go, para mantener entretenidos a los niños pequeños, ya sabes. ¿Quién te dijo que la tocaras? ¡Oh! ¡El mangle! ¿Por qué quieres tocarla? Pues vine a reparar su brazo. ¿Reparar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le rompí el brazo. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque yo juraba que yo era musculoso e intenté traerla hasta aquí pero por accidente le rompí su brazo, por imbécil. Ay, qué mal. Sí, pero ¿por qué no estabas en partes y servicios? Estuve ocupada. Estaba bien, Jojo. Ah, ya veo. Está bien. Bueno, en todos modos... Espera y hablaré contigo mañana. ¡Ah! ¡So scared! ¿Qué? ¿Sabes qué ese traje se ve realmente aterrador? Cómpralo Compra te hace Oh, espera, es genial porque yo puedo también resistirme a eso porque yo soy nena y tú eres holandote, entonces yo puedo resistirme también a ese traje, también lo de Spooky Skeeter Skeleton. ¿Puedo cantarte una canción? Bien. Spooky Skeeter al... Skeleton, se envía de calafrios a tu columna. Calavera que una impresión de tu alma. Se a tu perdición esta noche. Maldita sea, ya cállate de una vez, señor comedia. Me tienes cansado de tantas bromas aburridas. Además, ese Spooky y Skeleton no estuvo bueno porque somos esqueletos robóticos. Señor, ellos supieron que el traje no está. Sí, ya sé. Tarde o temprano iban a saber sobre eso. Espera, ¿eso es malo o bueno? Es malo, imbécil. Oh, creí que era bueno. Ya cállate. Bueno, no siempre vamos a tener malas ventajas, siempre habrá buenas que nos beneficiarán. ¿Qué intentas decir? Ya sé cómo atrapar al guardia, el guardia está usando una máscara, lo cual hace que el animatrónico se vea engañado a que haya un traje ya puesto. ¿Y eso qué? No nos dejaremos engañar por algo que ellos sí, ya que sabemos que el guardia es el guardia. Eso es genial. Vamos. Por fin llegas. Dime qué es todo esto. Sobre eso vine a mostrarte. ¿Qué me quieres mostrar? ¿Esa soy yo? Lo que estás por ver, va a ocurrir. ¿Qué es todo esto? Lo que acabas de ver... Es el futuro. ¿Me estás diciendo? ¿Es el futuro? Sí, estás aquí porque necesito que no dejes que atrapen al guardia. ¿Quién? Un endoesqueleto. ¿Un endo? Sí, él quiere al guardia para usar su cuerpo y ser libre. ¿Y qué quieres que yo haga? Tienes que atrapar al guardia antes que ese endoesqueleto lo haga. O el futuro que viste sucederá. ¿Y qué pasará si no logro atrapar al guardia? Pasarán cosas terribles, que ni tú te imaginarás. Bueno, ya has visto suficiente, es hora de regresar. Oye, ¿y me podrías decir tu nombre? Otra cosa, esto quedará entre los dos, ¿ok? Alto. Tengo más preguntas. Eh, Mangle. ¿Eres tú? Chica. ¿Qué ha pasado? Estuviste inconsciente todo el día. ¿Qué te pasó? No lo sé, solo tuve un sueño raro. Vaya, qué extraño. Porque eso te dejó inconsciente. ¿En dónde estoy? Bueno, como es, en mi habitación, nuestros amigos están intentando atrapar al guardia. Ya veo, pero... bueno, hagamos esto antes de que ya. sea tarde. Ok, pero date prisa, son casi las seis en punto. ¿Qué acabas de decir? Ah! Uh, ah, oh First time in my life. I'm at a loss for words. Hey, hola. ¿Puedes decirnos dónde estuviste? ¿De qué me hablas? Estuviste inconsciente todo el día. La verdad no sé qué pasó, solo estaba... soñando. ¿Y qué estabas soñando que no te despertabas? No tengo ni la menor idea. ¿Y por qué no te despertabas? Bueno, no estoy segura por qué. Bueno no importa, vayamos a dormir. Chica, mañana no te quedes inconsciente otra vez, te necesitamos para atrapar al guardia. Tranquilo Freddy, mañana lo haremos sí o sí. Eso creí. Pregunto si Papet sabe qué chica despertó. Bueno, le iré a preguntar sobre esto. Hey oh. Papet! Mangle, ya deja de asustarme! ¿Sabes que soy sensible a eso? Disculpa si te desperté de esta manera. Pero bueno, ¿qué ocurre? Pues, ¿sabías que chica ya despertó? ¿Qué? ¿Se despertó ella? Claro. Ok, y llama a todos. Necesitamos hablar con ella de este asunto. Muy bien, ya voy. Freddy. ¿Qué necesitas? Pues, papel dice que nos juntemos en la sala principal, es un asunto de chica. Muy bien, gracias por decirme. Te veré ahí en la sala. ¡Arriba a todos. Oigan. ¿Pero qué demonios Freddy? ¿Por qué tanto escándalo? Papel nos está esperando en la sala principal, es un asunto sobre chica ¿Eh? ¿Y eso de qué va? Tal vez se trata de que anoche estuviste inconsciente Ah claro, apenas nos dijiste algo de eso Lo que faltaba, ¿por qué tanta la importancia? Les dije que estoy bien Como sea, vamos a aclarar todo esto de acuerdo a este manual, la máscara es una herramienta de protege al guardia. Debemos encontrar esa máscara, puede que esté en la oficina. Hola conejo, soy un oso. Amo esta máscara. Señor, ahí está. La máscara. Chicas, miren, soy un oso animatrónico. Genial. Has encontrado lo que buscaba, ahora entregalo. No, no. ahora es mío. Dale la máscara. Chica, ¿por qué estabas inconsciente? Dame la máscara. Lamento, se acabó. Desgraciado, es ¡Oh! un día, tú uh. verás... No que... me cansaste. La verdad, no lo sé. Solo sé que me dormí por todo un día. Eso no está nada bien. Sé que algo ocurre, ¿me ocultas algo? Mejor voy a poner música para que nos concentremos. <risa> Por el amor de Scott Freddy apaga eso. Ay. Lo lamento, es que yo quería poner música, porque como dicen, poner música relajante es para idiotas. ¿Qué acabas de decir? ¿Han oído eso? No, estoy zurdo ahora. Deja las bromas. Vayamos a revisar. Señor, ¿ahora que Esperaremos a que llegue el guardia. ¿Hay alguien ahí? Se me hace que es Jason. Ya callate, Freddy, tómate esto en serio. Ay no. Ya vienen. Ya sé, no me tienes que decir. Sé cómo escapar. Tengo una idea de cómo escapar de aquí. ¿Qué tienes en mente? Por ahí, hay un tubo de ventilación, así no nos verán. Muy bien, vamos rápido. Al parecer hubo una pelea. ¿Tendrá que ver con ese Conejo Verde? Que desapareció de partes y servicios Ese Conejo Verde puede ser muy fuerte Concuerdo contigo, debemos estar atentos Esa cosa... ...nos puede venir detrás ¿Crees que él quiera dañarnos? No tengo duda Un momento, tú tienes un gran poder Con eso lo destruyes No sé si Tanta, puedo sentir su gran poder real No saben lo maravilloso del líder que tenemos, nos dio vida y le debemos agradecer. Eso estuvo cerca, casi fuimos descubiertos. Bien, ahora podremos regresar. Vamos. Y pues, ¿qué hacemos? Nada por ahora. Solo esperar a que el guardia llegue y podremos empezar. Mientras tanto recargaré mi poder. Genial, con este poder podré atrapar al guardia finalmente. Oye, realmente lo lamento sobre cómo te he tratado, es solo que estaba molesto sobre lo que me dijiste. No temas, también me disculpo, estuve reflexionando en eso y pues Papet y tú tenían razón, la decisión fueron esos humanos. Sí, yo solo desperté en ese lugar, sin saber nada al principio, cuando Papet nos dio la vida. Está bien. Y, somos amigos ahora, sí, somos amigos, paz. Paz. Ok, chica, ¿me puedes contar qué sucede? ¿Por qué la inconsciencia? No, no puedo. Vamos, chica, no hay moros en la costa, cuenta conmigo. Ok, pero no abras tu boca a los demás. Soy una roca. Tuve una visión del futuro, he visto mi apariencia futura. ¿En serio? Sí y pues, hay un endoesqueleto que quiere al guardia para tener su cuerpo, necesitamos a la guardia. O si no nos pasarán cosas que nadie esperará. Hola vaya. Es todo. Tranquila, atraparemos al guardia. Eso espero. Es mi momento. Bien chicos, de vuelta a sus lugares. Señor, ha llegado el guardia. Bien, esta vez no se escapará de esta. Espagueti 3. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ah! Oh. ¿Qué diablos es eso? ¡La máscara! ¡No, no! Estoy a salvo ¿Pero qué? ¡Oh no! ¡No, no! ¡No me hagas daño! ¡Por favor, no! Tranquilo, yo te daré un buen lugar. Ya te tengo. No me estés. ¿Lo conseguiste? No, cuando llegué aquí, él no estaba. ¿Por qué tanto caos aquí? ¿Y dónde se fue el guardia? Ni idea, chica dice que cuando ella llegó, el guardia desapareció. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y dónde está el guardia? No sabemos, el guardia se perdió. Algo raro está pasando, he visto al guardia hace unos instantes dirigiéndose a esta oficina pero ahora se perdió. Llama a todos, debemos encontrar a ese guardia. Perfecto, tenemos al guardia, ahora debemos ponerlo en el traje. De acuerdo. Perfecto, lo pusimos en el traje. Claro. Al fin, regresaré a mi cuerpo. Felicidades mi señor. Aunque hay solo una cosa por hacer. ¿Y qué es? Matarte. ¿Qué? Tu trabajo se acabó, ¿qué más harás? No, señor. No me mate, se lo ruego. Dulces sueños. Pero, ¿qué está pasando? El guardia está desaparecido. Ahora otro endo acabado. Cálmate, papet. Todo estará bien. ¿Bien? Nada estará bien. ¿No entiendes cuánto daño nos trae esto? Hola. Queridos amigos, ¿saben quién soy? ¿Verdad? Pues, me presento, soy la criatura verde de ese traje, pero como he perdido mi movilidad de mi traje, transferí mi alma hacia este endo, pero... Como atrapé al guardia, ya me podré mover a mi cuerpo. Tú. Tú. Tú eres el monstruo que causó esto. Ya me esperaba que mi sucesor me reconociera si les digo esto. ¿Qué quieres de nosotros? Bueno. Les diré que, les destruiré a todos, hacer sentir el dolor. ¿Por qué quieres hacer esto? Mi hermano murió. Gracias a ustedes por reemplazarnos. Y creo que eso tiene costo. Lo único que quiero es matarlos a todos. Eh... No entiendo. Ya les dije, volveré a mi cuerpo. No lo harás. Papet, ¿estás bien? Estoy bien. No puedo sentir mi cuerpo. puedo creer lo que estoy viendo. Eres un maldito asesino, ni tuviste un poco de piedad. Sí, como no. Como si les importara la vida del guardia. Les recuerdo, chicos, que querían matarlo igual. Maldito asesino. Sí, bueno como sea. Ahora, volveré a mi cuerpo. Finalmente, he vuelto, a mi cuerpo. Yo me siento, muy ansioso por matarlos a todos, uno por uno. Pero antes de eso, usaré mi arma secreta. No te permitiré. Maldita sabandija. Ah, ¿en qué estábamos? No. Bonnie, no. maldito monstruo. Ni se les ocurra acercarse o los mataré al mismo tiempo. Sí. Ah, I'm ready. <risa> Buen intento. Pero no pudiste atrapar a tu presa fácilmente y ustedes se arrepentirán. Oh no. Foxy. Toy chica, oye. ¿Qué? ¿Y qué hay de ti? Solo ve. Un Supongo ver, que no en tengo opción que ah. pelear. ¡Esperé una revancha de ti! ¡Qué tan valiente! Eres un pollo valiente, que piensa que puede derrotar un conejo verde. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lanzarme un cupcake? ¿Como los viejos tiempos? ¿Sabes dónde está tu pico? ¿Qué? En tu cabeza, por supuesto. ¡Pollo patético! ¡Uff! ¡Qué gran fiesta me tuve al parecer! Mejor me levanto. Así la gente no piensa que morí en el último episodio XC. Pero qué rayos acabas de pasar. Lo lamento, Toy Freddy. No pude salvarte. Puede que sobreviviste. Pero no significa que estarás vivo. Ya me cansé de tus payasadas, pollo. Seré yo quien ganará esta pelea. Ah mira, te tengo algo para ti. Genial. Todos murieron. Spring Bonnie. ¿Quién eres tú? Oh. Fredbear Soy yo Golden Freddy, del futuro. Deberías detener esta locura, ¿qué? Maldito traidor. Tú lo quisiste. conmigo, sabes que no se acabó. Ten cuidado con lo que haces. Perdóname, hermano. pasado aquí este lugar es un desastre oye, esto es una broma no no, te juro que todo estaba bien sabes, cambié de opinión no aportaré más dinero a la pizzería llevas dos veces a que repares este lugar y todo, por falta de seguridad ya me aburrió, no te daré más dinero para esta pizzería adiós por favor vuelve. Llamaré a la policía, tengo que avisarles de esto. Esto es bastante malo. Muy bien, dígame qué pasó. Hola. Lo siento, si se molestaron en llegar. Pero cuando llegué a este lugar, encontré este lugar en llamas. ¿Cómo ve. Antes de eso, fue un ataque de vándalos. Pero ahora es peor. Incluso el guardia de, de la pizzería ha desaparecido. Entiendo, nos quedaremos a revisar el lugar. Pero le advierto que este lugar no se abrirá más. Entiendo. Mañana no abriré este lugar jamás. Perfecto, lamento si nos tardamos. Fue el cumpleaños de mi hijo hoy. ¿Estás seguro, que quiere abrir otra pizzería? Ha pasado seis años, desde el incidente. No cree que ya es un poco tarde. Nunca es tarde para mí. Me costó muchos años para tener los viejos animatrónicos. Ahora que los pude recuperar, podemos usarlos de nuevo. Bueno, ¿qué debería hacer? Repara a los robots, rediseñalos. Quiero que vuelvan al show. ¿Y qué pasará con los Toys y con el traje antiguo? Los llevaremos a un antiguo lugar, que fue incendiado, hace bastante tiempo. En ese lugar guardé los animatrónicos, que ya no me sirven. De acuerdo. Bueno, te dejo aquí. Espero que puedas reconstruirlos pronto. Está bien. Lo siento chicos. Ustedes hicieron gran trabajo pero todo principio tiene un final. Ahora hay que enfocarnos en los animatrónicos originales, como los viejos tiempos.